La propuesta que hacen de la regulación de los precios de alquiler por nuestro grupo por totalmente de, de acuerdo eh, es lo que, lo que hemos conseguido en, en el acuerdo de la ley de vivienda estatal y lo que hoy también reclamamos al Gobierno vasco que se ponga ahí a las pilas eh, para que en cuanto esté aprobada la ley de vivienda estatal aquí se empiece a aplicar de forma inmediata la regulación de los precios de alquiler en aquellas zonas que el Gobierno vasco declare tensionadas, que claramente... Eh, habrá que señalar los parámetros, pero claramente son los grandes municipios de, de Euskadi y, municipi y algunos de los municipios que tienen una turistificación superior a, a, a, otras, a otras zonas, en la, en la costa especialmente, las capitales y los municipios de más de 40 o 50.000 habitantes. Eh, por tanto, por nuestra parte, lógicamente, totalmente de acuerdo con esa, con esa propuesta, que además, eh, allá donde se ha aplicado, eh, ya no vamos a hablar de Europa, sino también del Estado español como en Cataluña, en los municipios donde se ha aplicado, está siendo un, eh, un éxito razonable y está haciendo que bajen los precios del alquiler en aquellos municipios donde se ha, donde se ha aplicado.